Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les queremos invitar a un lugar secreto que hemos encontrado aquí muy cerca del centro de Burnaby. De hecho está a unas cuantos, a unos cuantos metros de lo que es el Metro Town. Entonces, eh, pues sí, los queremos aquí para que vean cómo es un, eh, pues una especie de, eh, pues como de café. Es un eh, es un concepto algo relativamente fresco porque es un jardín, pero al mismo tiempo es una bodega y al mismo tiempo es un lugar donde puedes tomar el cafecito bastante, bastante rico. Así que, bueno, pues el lugar, aquí lo tienen, se llama... ¡Ah, oh, el sol me pega, Se llama La Forret eh, Cosas interesantes de este, de este lugar, pues es que cierran a las 10 de la noche. Entonces el que cierren a las 10 de la noche cuando, por ejemplo, en tema de invierno es algo muy útil porque ustedes saben que aquí en Canadá pues realmente los sitios, los lugares suelen cerrar tipo a 5 o 6 de la tarde. Entonces el hecho de que puedas venir a un cafecito muy ameno, muy rico, bastante amplio para una plática, una, una conversación con tus amigos, con los familiares, con tu esposa, una tipo cena romántica es algo muy chido. Y bueno, también aquí como característica, algo que noté la vez pasada pero que no lo vimos tan a detalle, es que bueno, en Latinoamérica conocemos algo así como, son como cibercafés. Entonces, algo que notamos aquí al fondo, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero este sitio que se llama Guanio, se ven unas computadoras de ese lado, ven el tipo de edificio, pues un edificio con cristales y todo esto. Entonces, es una zona, este, eh, aquí como se ve. Pues para nada tiene que ver con una especie de cibercafé, pero ese, ese sería una especie de cibercafé aquí en, en Canadá. Así que amigos, eh, también les queremos presentar a unos nuestros amigos. Este, aquí tenemos a mi esposa Ana, nuestra amiga George y a nuestro amigo Dani. ¿Cómo se sienten amigos? Bien, vamos ¿Qué? a conocer este lugar. Excelente, vamos. vamos a ver qué tal sale. Y bueno, pues ahorita son ya son las 9 de la noche, ¿verdad Dani? Son las 9.3 de la noche y como ustedes pueden observar, de momento todavía está azul el cielo. Entonces, bueno, lo que les quiero contar simplemente son los platillos que estuvimos viendo. Eh, pedimos dos waffles, unos waffles bastante ricos. La verdad es que cuando llegas, una de las características de este sitio es que pues no te invaden directamente a la entrada te dan la opción de que puedas ver los diferentes productos que hay en el inicio ves el menú, dentro de este menú hay varias opciones donde le ponen como una especie de like en esa especie de like este, pues de alguna manera son como que los más eh, eh, recomendados por parte de aquí de, del restaurante, del café y pedimos unos ricos waffles este, con fresa Tienen ahí un poquito de, de nieve De fresa y, y, y está muy rico También nos pedimos unos cafés Y unas tortas Spicy chicken La verdad nunca pensamos que ese spicy chicken Fuera a picar tanto eh, Pero la verdad sí picaba Nosotros que somos de México Nuestro amigo Dani Sí consume, sí come más picante Que inclusive que nosotros Entonces para él dijo más o menos O sea no está tan, tan picoso Pero está algo pero nosotros definitivamente no pudimos este, comer nada de picante porque en definitiva sí picaba bastante algo muy curioso porque cuando llegas aquí a canadá te dicen que las cosas pican pero realmente no este spicy chicken sí picaba eh, qué otra cosa pues como dato pues ahí una vez que recoges tus platos Una como característica es una vez que recoges, ya hasta el final recoges tus platos, los dejas por tu cuenta Pero una de las características muy padres de este restaurante es que cierran a las 10 de la noche Entonces este, de pronto es invierno y tú te quieres venir a tomar un café con tus amistades, con tus familiares, amigos Pues definitivamente esta es una opción Bueno pues ya hemos salido, la verdad estuvo muy rico Aquí nada más como paréntesis el ciber que les decía, aquí está bien, ahorita aquí de noche se ven varias personas en computadora y ahí están los servicios, como si fuera un café. Y pues bueno, hemos salido. Vamos a preguntarles a nuestros amigos qué tal. ¿Les gustó este este, este, este, este lugar, este cafecito? Sí, está muy rico. Es como muy ameno para venir. Es un ambiente familiar. Eh, incluso tra traemos a nuestros bebés y la verdad es que es Están los dos cachorritos. <risa> sí, está muy recomendable. ¿Qué sí. tal, amigo? Ajá estuvo muy rico, valió mucho la pena y sí se lo recomendamos. Si quieren venir, les va a gustar mucho. Perfecto. Corazón, es la segunda vez que venimos. ¿Cómo sí. te fue? ¿Cómo, uh, ¿qué tal? Desde la primera vez nos gustó y pensamos justamente en nuestros amigos en decirles que vinieran. Porque está, venden postres, comida, café, un ambiente, como dicen ellos, muy ameno. Y 100% recomendable. Son sí. de las cosas que les sugerimos que vengan a conocer Sí, está en una página que se llama Encontrar como las gemas escondidas Aquí les pongo la página En este sitio eh, en teoría lo que mencionan es que eh, recomiendan eh, sitios eh, como restaurantes Para eh, eh, recomendar restaurantes que están como que escondidos Pero realmente son como una joya ya me sé, este es el primero al que venimos pero eso este está bastante rico porque como vean, o sea, me encantó esta parte así que amigos de momento ha sido todo, un poquito video diferente, no hablando de inmigración no hablando de esos estatus, pero sí de lugares que hay aquí dentro de Bornaby en British Columbia esperamos que este video les haya gustado si fue así, háganoslo saber con un like con algún comentario, compartiéndolo y en caso de que no estén suscritos eh, les invitamos a que se suscriban eh, también estén al pendientes de nuestros otros videos que sacamos durante la semana. Y nos vemos el próximo sábado, amigos. Bye.